Con el propósito de forjar una dirigencia firme, honesta y transparente, cientos de poblanos entre militantes y simpatizantes de Morena, el sábado 30 de julio acudieron desde muy temprano a emitir su voto para elegir sus nuevos consejeros estatales. En el estado de Puebla, los sufragantes eligieron a 150 perfiles, 75 mujeres y 75 hombres, para dar inicio al proceso de renovación de la dirigencia del partido. Durante la elección de Morena en Puebla capital, hubo compra de votos, acarreo de personas, complicaciones para elegir a los consejeros e intromisión en filas. El Ciudadano México realizó un recorrido por algunas de las sedes y esto fue lo que encontró. Gracias. En la sede ubicada en el parque del Cuexcomate, uno de los puntos del Distrito 9, los militantes y simpatizantes denunciaron el arribo de camiones con personas que no saben ni a lo que vienen. Otras de las complicaciones para los asistentes fue validar su afiliación, ya que las filas eran seccionadas y dejaban pasar primero a personas que llegaban en grupos. Eh, no estamos todavía acostumbrados a ser disciplinados y ¿sabes qué? Pues aquí me espero hasta morir, como dijéramos los morenos. Sí, porque yo soy miembro fundador de Moreno. entonces sí, conozco trayectoria. yo me involucré en el movimiento en el 2012. Entonces, y aquí pues muchos también, sí, de una vez que sepan si lo van a ver esto, muchos llegaron de oportunistas apenas en el 18, otros apenas en el 21 y quieren dirigir a Morena. Oye, dime, que no traen una trayectoria política, piensa que aquí se va a ganar dinero, aquí no se gana dinero, aquí se viene por convicción, por ideales, por principios. Además del acarreo y la falta de organización en el proceso interno de Morena, también hubo jalones y empujones entre los electores que se formaron desde temprano para emitir su voto en las casillas asignadas en la colonia Los Héroes. No hay desorga desorganización, simplemente las personas, pues ustedes saben, ¿no? es un tema de votación, vienen con gentes, vienen, se meten, entonces pues realmente no hay desorganización, estamos muy bien organizados, estamos en la fila, de hecho, mira, Aquí estamos avanzando, le estamos por ir a la tercera edad, pero pues bueno, hay muchos comentarios de personas que hay de su organización. es sí. Ya golpeó a su compañera. Se hizo el desorden, desafortunadamente tuvieron que cerrar las puertas. Llevamos ya una hora esperando. Llegó este pues eh, policías, llegaron a, a disque apoyar, eh, estuvieron como 10-15 minutos y se han retirado estaban haciendo valla también con nosotros, salió oh, y no recuerdo el nombre de la persona que supongo que es la que está a cargo y dice que ya se iban a cerrar las votaciones, la gente está esperando desde muy temprano, es injusto que lleguen y nada más se metan no es justo, somos morena y tenemos que llevarla tal cual dice nuestro, a quien vamos a dar el voto, no, no se acepta que por ejemplo ahorita en las, en las filas se está comentando que se están comprando votos, tampoco es justo. Nosotros tenemos que trabajar por el bien de nosotros, no por el bien del que quiere quedar arriba. En el Parque Juárez, uno de los puntos de votación del Distrito 12, las personas arribaron desde antes de las 8 de la mañana para integrarse a las filas del movimiento y poder emitir su voto. Sin embargo, muchos de los militantes desconocían el motivo del proceso electoral y dieron por hecho que era para mantener la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en el poder. Otros no recordaban el nombre de los consejeros, requisito indispensable para concertar su participación, ya que las boletas, una para mujer y otra otra para hombre, no cuentan con referencia en imagen o la lista de aspirantes. ¿Quién le invitó a este proceso de afiliación y de votación? Pues yo ni, no sé quién es, yo me trajeron, no sé quién es. Yo siempre he estado con, con Morena porque a mí me ha convencido mucho lo del presidente, su forma de trabajar y su forma de que ha estado, ¿no? Hay mucha gente que lo critica, pero... Realmente hemos visto muchas cosas buenas de él, ¿no? En la mayoría de las casillas los simpatizantes se hicieron de palabras, hasta casi llegar a los golpes para poder emitir su voto. Otros tuvieron que esperar por más de cinco horas para ejercer el derecho al voto. Por otra parte, Claudia Rivera Vivanco, integrante del comité organizador del proceso, afirmó... Que no contaba con denuncias formales dentro del proceso, a pesar de las quejas de los militantes de Morena. Pedirle a las y a los ciudadanos que se están incorporando a la militancia de Morena, de este gran movimiento social, el más grande de América Latina, a que presenten las denuncias formales. Está la página de Morena. está funcionando al 100. Está la Comisión de Honestidad y Justicia de, instalada de manera permanente para recibir las denuncias y les pedimos pues que lo, que lo hagan ahí. Ahora la coordinación de, del partido eh, como los mencioné estamos haciendo supervisión y entraremos a revisar cómo va el proceso Tras ser señalada como responsable de la compra de votos durante las asambleas distritales para renovación del Consejo Estatal de Morena en Puebla la diputada local Daniela Mierbañuelos se deslindó de dichas acusaciones Yo me siento muy afortunada de estar aquí, de poder participar porque hasta el día de hoy he cumplido con mi palabra con los principios que hacen a este gran movimiento hoy Morena, no mentir, no robar y no traicionar. En tanto, Maite Rivera Vivanco, hermana de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco... ...reconoció que Morena no está exento de prácticas desleales en materia electoral... ...ya que hay perfiles al interior que la siguen perpetuando. No estamos alejados, no nos cegamos tampoco ni decimos que, somos, que no va a pasar aquí. Se está dando porque otros grupos... Se quieren colar, quieren tomar las decisiones por nosotros, pero no nos vamos a dejar. Somos una, una ciudadanía ya consciente, con una, una mentalidad propia y podemos hacer que las cosas cambien. Lo hemos estado haciendo como es la cuarta transformación y no nos vamos a rendir. Por su parte, Ulises Sánchez Hernández resaltó que para garantizar buenos resultados en la votación abierta que propusieron, era necesario tener reglas claras que definieran las rutas a seguir antes, durante y después de la elección, cosa que no ocurrió. No sé el acarreo bajo qué dinámicas, pero sí les puedo decir que hay grupos antagónicos dentro del partido. El sábado 30 de julio concluyó el proceso de selección de 150 consejeros estatales de Morena, en Puebla, quienes tendrán la responsabilidad de designar a los integrantes del próximo Comité Ejecutivo Estatal.